Tenemos también a Andrés Daniel Mateos Cruz, si nos acompañas, por favor, junto a tu dibujo, Andrés. Y tenemos también a Mayham Blanco Polo. No llegó. Bueno, alguna situación seguramente por ahí también. Pero bueno, ellos son los dos jóvenes que tienen lugar y justamente está el primero, segundo y tercer lugar en ambas categorías. No sé si empezamos por los pequeñitos. Ok. Entonces me gustaría llamar aquí al centro para que reciba su diploma y su, di su regalo. Tenemos por aquí los diplomas, Mauricio. Los diplomas. Eh, los regalos también para ser entregados para estos pequeñitos que hicieron un esfuerzo además la creatividad de verdad no saben lo difícil que fue seleccionar estos dibujos y tenemos por ahí una colección itinerante como de 30 dibujos que yo creo que los vamos a estar presentando en diversos lugares porque de verdad vale la pena que los vean bueno en el tercer lugar tenemos a Daniel Ricardo Clemente Martínez le pedimos a, a nuestro alcalde y a la presidenta del DIF que nos ayuden a entregar el diploma y Ricardo Daniel. ¿Daniel? ¿Es Daniel? él es de la escuela Miguel Lerdo de Tejada Llamamos ahora al segundo lugar, que es Luis Emilio Camacho Hernández, que viene de la Escuela Liberto Jara Corona, Él tiene aquí también su regalo y su diploma. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por participar. Y tenemos también como primer lugar a Saulo Usain Saucedo Mar, Él es de la escuela Repsemen y él recibe también su premio en de manos del alcalde alcaldía de la, alcaldía, la licenciada Eda. Brindémosles un fuerte aplauso, creo que vale la pena todo su esfuerzo, culminando finalmente en una entrega y reconocimiento de su talento. Y tenemos ahora pues, la premiación juvenil. Tenemos eh, como segundo lugar a Andrés Daniel Mateos Cruz. Él nos representa el CEDMARC. ¿Puedes pasar por favor a recibir tu obsequio? ¡Oh, Muchas felicidades Andrés Él representa al CEDMAT Y en primer lugar Una chica muy talentosa Que nos representa el Colegio Patria Ella es Maxine Chadani Castán Santos Que también se acerca a recibir Su premio y su diploma Ah, perfecto. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias a todos por participarnos con su talento y su creatividad. Y bueno, eh, por ahí está pendiente un regalo de la, del tercer lugar de la categoría juvenil, que si bien confirmó algo de la pasada. Pues agradecemos a todos su presencia de verdad y un aplauso grande para estos ganadores y talentosos jóvenes están. Muy bien, a continuación pues tendremos la, la foto del recuerdo, la foto oficial con nuestras autoridades, con los ganadores.